Eh, pues, muy Buenos días, eh, yo solamente quiero darles la más cordial bienvenida a este evento que da inicio en este día y eh, pues, quiero aprovechar la oportunidad para felicitar muy fuertemente al a colectivo Cacatoa, a uno de ellos en particular, eh, por este esfuerzo que están haciendo de eh, devolver la la intención de la gestión a la, a la comunidad, a la sociedad de rescatar esta tradición que, que ganó mucho tiempo a Jalapa como una institución una ciudad cultural y que está sustentado en el trabajo que hace el colectivo, la, la sociedad. Y este de volver a la sociedad el trabajo que se, que se viene haciendo tiene que ver con esa intención de buscar ser una mejor comunidad, una mejor sociedad para beneficio de quienes la habitamos y quienes nos, nos preceden, eh, doy la más cordial bienvenida a los panelistas. Pues digo, para empezar con la, la formalidad, que nada, muchas gracias a todos, eh, muchas gracias al director de la Facultad de Música, eh, a todos por su presencia. Tal vez antes, ahora que estamos por, por empezar, que digo, esta es una suerte de inauguración implícita, eh, convendría recordar un poco, mucho meramente, qué es lo qué es lo que pretendemos y por qué estamos haciéndolo todo entre todos, en qué, cuál es la intención de este proyecto autogestivo, y es que como bien saben ustedes, desde hace bastante tiempo, Veracruz ha sido el escenario de varias, de varias condiciones muy particulares, muy complejas, y entonces ante la ausencia o ante la falencia de, de, de políticas culturales sostenidas, pues hemos un grupo de amigos, un grupo de conocidos, un grupo de distintos artistas, creadores, organizadores, Decidimos eh, tratar de organizarnos desde la sociedad civil, convocando en espacios señeros de la cultura en Jalapa para venir a debatir, para venir a reflexionar, para escuchar música, para ver gráfica, eh, para hacer de una manera, si sea muy modesta, literatura. Eh, la intención eh, de, de, de pedir este foro no solamente es porque la Facultad de Música ha sido durante mucho tiempo uno de los lugares pues, más preclaros y de más prestigio en la cultura jalapeña, sino que también al depender de alguna manera de la, de la, de la universidad, pues se nos ocurría que en la universidad, pues a todas las cosas que suceden en distintos ámbitos, era el lugar idóneo para convocar a tanta gente, porque finalmente también la Universidad de veracruzana ha sido uno de los puntos claves, y uno de los lugares de partida para muchos de los que somos de acá, para muchos de la gente que estudiamos acá, entonces lo que pretendemos eh, con esta mesa es Religarnos también con la Luglia de los Argonautas, religarnos con el Café de Tierra Luna y religarnos entre nosotros para tratar de seguir articulando la más noble y mestiza tradición jalapeña, que es una suerte de un cosmopolitismo. Y como saben muy bien, viene desde los estudiantistas, viene desde, desde la, la, los, los prestigios de su colección editorial en la Universidad de la, Cruzana, desde la Normal, desde la normal interactuando con todo lo que ha pasado en al interior del Estado. Entonces, eh, con, esta primera, con esta primera mesa eh, en la que tenemos a Leticia Cufré, psicoanalista, académica, donde tenemos también a Brenda Ríos, escritora y editora, ¿no? eh, donde tenemos a Roberto Jiménez, eh, también dueño de una galería y durante mucho tiempo impulsor de un proyecto eh, extraordinario que fue la Biblioteca Zafra, de eh, que ahora vamos a poder platicar un poco, y con la presencia también de Rafael Antunes, un extraordinario... Narrador afincado aquí en Jalapa y con quien, y director del Instituto Veracruzano de Literatura. Entonces, vamos a tratar de ir articulando este diálogo, que es lo que estamos intentando con este Bye Festival, ¿no? haciéndonos un poco eco de la homofonía del Hey Festival, que es una experiencia plástica, estética, ¿no? social, que llega cuando todos los demás han dicho adiós. Este, bueno. La, la dignidad del trabajo literario eh, funciona o es percibida eh, por quienes la ejercen eh, como uno de los valores más altos a, a los que puede aspirar y por quienes la demandan a nivel institucional, la, la concepción es proporcionalmente inversa. Es decir, eh, y esto... Incluye a, a todas las universidades del país, a todos los eh, gobiernos del Estado, quienes. Ay, perdón, interrumpí la música. Este, <risa> en fin. Eh, si, necesite, si la Universidad Veracruzana requiere de un plomero, lo contrata y lo paga. Si requiere de, de un afanador, lo contrata y lo paga. Si requiere un escritor, lo invita. <risa> eh, y, y debe sentirse honrado por la invitación. Cada vez es más difícil encontrar el buen cine. Cada vez, este... Pues, este, este ahora como ha bajado, perdón si no he no ido muy rápido, pero ha bajado muchísimo la calidad del cine que se llega al video porque ya no has ya no hacen negocio, antes había ciento y tantos videos en la ciudad, ahora quedamos como tres, todavía. Creo que el, el martes sábado voy a cerrar zapra también. Este... Y, y sigo, sigo viendo cómo, por ejemplo, siguen interferiéndose a través de Netflix, que ahora todo el mundo trata eso, pero la calidad del cine sigue siendo mala. Eh, las salas de cine programan muy, cine muy malo y cuando no le ponen horarios muy malos o muy, muy temprano. Todo es un problema como de manipulación a, a través del, del cine para que la gente no conozca mucho. Creo que a mucha gente le falta la cultura suficiente para poder seleccionar el cine que quiere ver. Yo trabajo básicamente violencia, efectivamente, y violencia social. Ahora, cuando escuchaba a los compañeros de mesa, dije, ¡ay, qué maravilla! Están hablando de cómo aprieta la violencia económica a la cultura. Este, el asunto es que, este, los, escuchándolos hablar, los escuchaba hablar del de aprete económico a la cultura. Y que parte de nuestro trabajo con violencia es plantear que si uno quiere empezar por lo delincuencial, etcétera, etcétera y por todos los círculos corruptos y violentos y no sé qué y no sé cuánto eh, a mí me resultaba muy difícil y aparte de ser muy difícil este, no sé, muy, muy difícil de hablar. entonces empezamos a trabajar por las violencias cotidianas por aquello que provoca esta costumbre ¿no? de vivir en en una sociedad violenta o en una situación violenta. Muchísimos. Pues bueno, los quiero muy complacidos de tenerlos por acá y bienvenidos adelante a la mesa. Gracias y pues, sí bienvenidos, qué, qué gusto que estamos aquí en el día dos del del Bike Festival desde luego. La, estar en la naval es un gusto aparte, a ángel es en este espacio que aún no me serapéña, yo sé que formo parte de la educación sentimental de más de uno. Y está sobre todo aquí que estamos aquí para hablar de un libro que no sé si deja también un, un poco de, de educación sentimental en, lo que, en el argumento que implica para Federico Víctor Cisano. Esta, esta es, bueno, es una historia que muere en mesas, como pueden ver. Sí. Y, y digo, puede ser una historia de, de autodestrucción incluso del argumento y tiene que ver con una afección sentimental. Pues, eh, vista de perspectiva ampliada por la, por la, por la voluntad de, de irse cayendo más y más en una especie de espiral eh, Vamos a hablar sobre Carácter, una novela de Federico Víctor, con la compañía Cristina Barrera y con Patricio Rivero. Eh, carácter, que es una novela eh, breve, unas 104, 160 carácter, Federico, pues, en la novela como en la vida deja el corazón en la cancha, no creo en esta novela. Eh, se deja ir con todo, eh, sin resguardar ningún trancazo, eh, tanto emocional como violento, o en realidad eh, es una novela muy bonita, de un escritor bastante generoso en el sentido de hasta dónde se anima a contarnos lo que se imagina que se... Que es un personaje eh, muy eh, aisladamente disfrazado eh, porque, digamos que la autobiografía, a pesar de que sea una, una novela que sea una obra completamente de una experiencia narrativa. Muchas pues gracias a Riverol que ya puso sobre la mesa algunos temas para que luego, que yo creo que es lo mejor, todos le hagamos preguntas. Eh, eh, de decentes a Federico. Están ahí un par de temas que creo que sí son eh, fundamentales. Eh, esto del personaje, hoy que no, no nos acordamos todos de, de Froveres o su Madame Bobalí, Balzac, lloraba cuando algún personaje tenía que morir moría. ¿no? Eh, es una. Pero ya, ya no estamos en el eh, Hay una hasta donde se puede más o menos reducir eh, eh, hay, hay un juego con la ficción y la autofidelidad que también está eh, pues potenciando un, un mecanismo que recorre toda la novela otro tema que está ahí, el de las influencias, ¿no? que está tan no, no sé, está tan despide hasta pudiera uno eh, leer, leerlo sin preparar en los lo fuerte que es ¿no? y lo mismo hay influencias literarias eh, como Rambó o no sé eh, poetas canónicos eh, pero Nietzsche exacto o sea de Balcom Lauri pues era Mickey Lowry, no eh, y, y, eh, y hay cervejas Corona y Cideros del Cado y Laura León y Liga y ¿no? estas eh, estos dos eh, bueno dos datos semánticos que van modulando la novela y que también de alguna forma eh, son un aspecto de que hay dos relatos ¿no? y dos relatos también en el sentido de lo que ocurre dentro del de, de, de... la que... eh, muchas gracias por estar aquí muchas gracias por la invitación por presentar este libro y, y a tu eh, pues Creo que yo, eh, cuando iba avanzando en la lectura de esta novela, recordaba una, una novela que me gusta muchísimo, que es la leyenda de Santo Bebedor. Eh, porque creo que el tema de la bebida es un tema muy importante en esta novela. Eh, pensaba que esta novela que me gusta tanto y donde a veces... Eh, parece que fuera una apología de la bebida, el... de los sátira, Otro de los temas que me parece más eh, importante en la novela eh, es la ciudad de Acapulco. Tijuana. Eh, creo que habría, no sé si seguramente estoy sobreinterpretando, pero podría incluso establecer un paralelo entre, entre Acapulco y la bebida y la sed y el mar, y etc. y toda esta eh, ingeniería acuática a través de una novela